Ahora sí que entendimos, pues Pelado Jackson, tu obsesión con la reforma tributaria y tu obsesión conseguir seguir cobrando nuevos impuestos y más. Pues, bueno, había que financiarle más puestos truchos y más eh, corrupción a la parentela, e inventar cargo a los niños. Eh, asesoría falsa y más po, ¿no? obviamente, no íbamos a pensar los bien intencionados de que esto era para planes sociales y nada obviamente que había que seguir pagando las truchadas de tu gobierno nefasto yo te lo digo eh, yo pensé de verdad, pelado que eh, está un poco más saciado po, después de haberle metido el puñito igual que tu cuñado en el mandala a la mitad de Chile cuando le dijiste que ...tú donabas parte de tu, tu sueldo de parlamentario... ...y nos dimos cuenta que te lo autodonabas ahí... ...a ti mismo... ...y después de querer destruir este país... ...con ese mamarracho de borrador constitucional... ...y ver la paliza que te habíais comido... ...pensé de verdad como que... ...habíais bajado un poco los niveles de ganas de... ...ya sabéis qué... ...pero la verdad que con esto de tu cuñado... ...además el cuñadito que te sacaste... ...pero mira la performance... ...el finoli que te sacaste cuñado... ...pero viste los videos... ...viste lo que dice... Bueno, en realidad a la altura de, de tipos superiores moralmente como son ustedes sobre nosotros. La mayoría de los chilenos, ustedes están varios escalones más arriba que nosotros en términos de moralidad. Pero no, una maravilla los videos y el, y el puñito en el, en el mandala y todas esas cosas. Ni te voy a hablar, por supuesto, ni te voy a hablar de las performances de tu polola o polola o lo que sea. You know what I mean. Ni te voy a hablar de eso porque para soltarte un poco... Pero la verdad lo tuyo, pelado, es de una falsedad. Eres un falso, un trucho, un impresentable. Tan falso, tan falso como el apoyo de Sor eh, Mike Torsini a carabineros que dos semanas después de la performance que hizo de mojita, sin maquillaje, bueno, lo que vimos todo ayer, cuando había que votar y darle el apoyo a la policía, se abstuvo y más encima dijo que no, era una buena ley para porque los iba a blindar y más. La verdad que lo de ustedes es... Eh, digno de Pornhub, Pornhub, Reptube, cualquiera de esas páginas que me imagino que frecuentáis. Pero bueno, lo único que les digo, y se los digo de todo corazón, aprovechen de llenar la piñata, metan todos los dulces y todos los billetes que puedan adentro, porque algunos nos vamos a encargar que cuando terminen este gobierno que tiene el pornográficos, ustedes no solamente no tengan un cargo público nunca más, sino que no hablen nunca más. ¡Qué cuñadito que te sacaste, pelado! ¡Qué cuñadito se pasaron, güey!